Mujer asegura ser un portal galáctico y hablar el idioma extraterrestre. El universo es raro, y por el momento bastante inexplicable para el ser humano, pero no para esta mujer que a continuación conoceremos. Lo desconocido y lo del más allá es un mundo totalmente normal para esta mujer, que dice es capaz de conectarse con otras galaxias. Muchos usuarios dudan de lo que dice y la cuestionan. Las redes sociales están llenas de excentricidades. Es muy común encontrar a personas con habilidades peculiares, fisionomías o incluso que hablen diferentes idiomas. En relación a esto último, destaco una joven que se volvió viral en TikTok, la colombiana Maffe Walker, quien asegura que sabe hablar idioma extraterrestre y todo el contenido de su cuenta, deja atónitos a sus seguidores. Todo comenzó cuando se dejó ver en un video con un comportamiento un tanto extraño, a través de su cuenta arroba Publica clips donde muestra cómo es que se habla este idioma, que incluso parece tener ciertas entonaciones y gestos únicos. Y eso no es todo, ya que esta TikToker asegura que tiene la capacidad de entrar a otras galaxias, porque es una medium mágica y un ser multidimensional. Esto ha llamado la atención de todos los tiktokeros Puesto que en realidad se trata de algo que nunca se había visto. Sin adentrarse a si es verdad o no lo que argumenta Maffe, a la mayoría le sorprendió la creatividad y la manera en la que pronuncia cada frase. De inmediato muchos cibernautas le pidieron más pruebas y ella comenzó a subir videos hablando un dialecto desconocido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Desde aquí desde Pirámides, estoy en el Jardín Botánico. El portal de las playas de mis corazones de otras dimensiones más altas. Está abierto y acá estamos. Voy a mandar una frecuencia dimensional muy alta. Y la respiro y la siento. Son frecuencias, de sonido, telepáticamente. Siento, cuando siento este video, lo siento en el corazón. Me amo con todo el amor. Me amo. Llama gemela, me siento. Llama Trina, de mi corazón, te amo. Me encuentras. Te encuentro. Llama Trina. Llama gemela, me amo. que Me amo. La usuaria cuenta con aproximadamente 40 videos en la red social, donde posa frente a la cámara en diferentes sitios del mundo y se comunica con sus amigos de otro planeta. Lo que trata de explicar es que con este lenguaje transmite frecuencias de sonido en forma telepática hacia los seres extraterrestres, lo que define como fuerzas vibracionales de otras dimensiones. Códigos galácticos de sonido. En diferentes entrevistas que le han hecho tras sus afirmaciones, la mujer asegura tener un don psíquico. Mafe comenzó a darse a conocer luego de estar en un programa de televisión de México y Estados Unidos, dando prueba de su don. A través de su cuenta de TikTok, asegura que levanta el ánimo de las personas que ven sus videos. Comunico con el mundo divino, otras vibraciones más altas y lo traigo aquí a la tierra. Expresa. En el programa Matutino Mexicano, la colombiana hizo una demostración de su particular habilidad y habló alienígena en vivo y en directo. Gracias, vamos a recibirlo, lo vamos a sentir con todo mi corazón. Gracias por aperturarnos, gracias, Ágata, por esta apertura. Sí. sí. Siento el corazón, me amo, te amo El cuerpo lo siente, las células Es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido Las células lo sientes, vibración, lo sentimos en el campo Ahora Me amo, te amo Me amo, te amo Muffin Walker agradeció por el espacio y empezó a pronunciar extraños sonidos que ella asegura es el idioma de los extraterrestres. Algunas grabaciones dejan ver todo lo que es capaz de lograr esta mujer. Acude a varios lugares místicos donde acostumbra a entrar en un estado de relajación denominado como un trance, para comenzar a hablar en este idioma aún desconocido en el mundo poco a poco la mezcla con el español y el inglés hasta lograr el mensaje de paz y armonía que desea para sus casi 90 seguidores por ejemplo hace algunas semanas visitó el sitio arqueológico de Teotihuacán en México e hizo una especie de ritual antes de comenzar a hablar su idioma conectemos desde el corazón vamos a sentir esta glándula que es como un cristal y la expandimos expandimos desde ahí y activamos todos nuestros dones psíquicos aquí en Quetzalcoatl. Amplificamos lo que manda el corazón, el cambio electromagneto, respiro y siento. Emano estas vibraciones a otras dimensiones más altas a la Tierra, decía la mujer. Entre otras cosas, la mujer asegura que el idioma que habla es en realidad ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas aquí en la Tierra. Es una frecuencia galáctica que yo emano a través de mis cuerdas vocales, aseguró. ¿Muffet Walker realmente sabe hablar extraterrestre? Esa es la pregunta que todos nos hacen, aunque muchos aseguran que es puro show, incluso aseguran que debe de tener alguna patología mental o que usa psicotrópicos y algunos otros internautas la defienden e indican que recibieron un cambio positivo en su vida luego de escucharla. A pesar de que en el show en vivo todos escucharon muy respetuosamente su demostración, Muchos internautas se burlaron de la aparición de la colombiana en televisión. La ahora influencer ha visitado algunos programas para demostrar que sí puede conectarse con otras puertas galácticas y dimensiones, aún desconocidas. Ella asegura que toda su vida ha tenido mucha energía para hablar con el más allá, pero en realidad solo se trataría de contenido para redes sociales. No hay nada científicamente comprobado que pueda verificar los dichos de esta mujer porque incluso los tiktokeros la acusan de solo querer llamar la atención. Lo que sí es un hecho es que se ha vuelto muy famosa en esa red social y que sus habilidades superaron al menos las barreras geográficas entre los usuarios de todo el mundo.